Y aquí tenéis, eh, si queréis, pues después eh, del curso, pues podéis probar eh, según la base de datos que utilicéis. Por ejemplo, aquí veríamos cómo trabajamos con Dialnet o fijaros con, con Google Escolar, ¿Mm? ¿vale? Eh, no lo voy a hacer, pero básicamente eh, desde Google Escolar, desde la opción de cita, pues poder, tendríamos que llevarnos la cita, la referencia en este tipo de fichero y el filtro que utilizaríamos sería eh, el node import. ¿Mm? Y luego, desde Copernio, que es este descargador de, de PDFs, podríamos también ir eh, descargando eh, los PDFs desde la base de watch y eh, llevárnoslos después al gestor. ¿Mm? Copernio, para los que no sepáis dónde está, está también en las herramientas, ¿Mm? aquí, Copernio. Para añadir adjuntos en, en No busy pues eh, junto a cada referencia, ¿vale? Eh, tenemos la opción de añadir adjuntos. Entonces, únicamente los, fijaros que aquí os dice, en mi caso, eh, lo que me queda de espacio, que sí, aquí pone... Eh, que son 2 gigas, no 5, ¿vale? Las cosas interesantes de, de NOW es que, a diferencia de Mendeley, no solamente podemos incorporar PDF, sino también podemos incluir archivos de audio, como por ejemplo eh, MP3, toda la familia de Microsoft, eh, archivos multimedia, archivos de dibujo técnico, eh, Microsoft Visual Files, vamos, un montón. Por ejemplo, yo os puedo enseñar. Eh, Voy a buscar en mi referencia para que veáis que yo tengo, por ejemplo, aquí esto, que es la, la célula, que realmente es una imagen. ¿Veis? Tengo aquí el fichero JPG, que lo voy a abrir. Bueno, es una célula, no sé si muy completa o no, pero bueno, es una célula. ¿vale? ¿Veis? Y entonces yo puedo tener guardada esa imagen ahí para después, por ejemplo, poderla citar y referenciar. Al igual que, que Mendeley, me voy a ir a, a la web. Tiene una opción que, como veis, yo lo tengo ya aquí instalado, que es capturar referencias. Que esto es lo que nos permite capturar datos de la web. Como podéis imaginar, todo esto se instala desde downloads, ¿vale? Y aquí podéis ver que, el, por ejemplo, el plugin de cita se puede instalar en, en Windows y en Mac. ¿vale? Es importante que veáis las instrucciones de instalación y los requisitos del sistema. Y aquí tenéis el capturador de datos de la web que se arrastra y se instala en Firefox. Y esto es lo de la información de Copernio, ¿no? que Copernio, ya os he dicho, es un almacén de PDF. Vamos primero al plugin de cita, ¿sí? que yo ya lo tengo instalado. Vale, Voy a minimizar todo esto y, y voy a abrir este documento, que es un documento de Word. Veis que tengo pues una parte de texto, evidentemente muy cortito, y aquí la, la bibliografía. Esto ya lo he hecho yo con, con el No Basic. Fijaros que una vez que me instalo el plugin, eh, yo tengo aquí la pestaña, ¿sí? Eh, acordaros que la, que, lo de, que la de Mendeley aparece en la pestaña de referencia, pues en no directamente me aparece aquí. Una vez que yo hago clic ahí, fijaros que lo que está haciendo es el procedimiento de conectar mi procesador de texto con mi gestor de referencia. Y ahora, si os dais cuenta, las opciones son muy parecidas a las de otros gestores. Insertar citas, Ir a el Note Online, editar citas, aquí tenemos los estilos, ¿vale? Si quiero cambiar de estilo porque no lo tenga aquí, puedo seleccionar otro estilo. Aquí tendríamos la opción de actualizar, etcétera. Y esto es, es eh, tan sencillo como ir escribiendo el, el, el, el texto, ¿no? Entonces imaginaros que yo estoy aquí redactando. Y simplemente eh, voy a nombrar un trabajo, le digo insertar citas. Eh, busco, por ejemplo, voy a buscar el trabajo de Elsie, creo que se llamaba el autor. No me acuerdo muy bien. Efectivamente. Y ahora yo lo quiero eh, poner como cita, le digo insertar cita. Y vais a ver, ¿veis? Ya me la ha puesto aquí. ¿En qué formato? En APA, que es el que yo tengo establecido ahora mismo. Y fijaros que automáticamente, si no me lo ha hecho automáticamente, que sí, ya me ha puesto la referencia. Eh, con el Node eh, puedo también hacer clic sobre la cita, editarla, y, por ejemplo, puedo excluir el autor o puedo añadir la página concreta donde me aparece esa cita, o, o sea, donde aparece el conocimiento que yo quiero citar. Le digo OK. ¿Veis? Y en este caso me ha excluido el autor porque yo lo que quiero aquí es formatar con el no, pero poner siguiendo a el sí, ¿vale? Y así me, me he quitado la, el autor del paréntesis y lo he eh, introducido en el párrafo. Esto evidentemente tiene que ver con la, con la redacción. ¿Mm? Yo puedo también insertar con el no basis varias citas a la vez, y esto funciona muy bien. Yo le digo insertar citas, voy a buscar por un tema, pues por ejemplo, voy a poner aspirín, que creo que tengo cosas, busco por una palabra clave, y ahora imaginaros que en mi artículo quiero citar estos tres artículos a la vez. Pues pinchando sobre el primero con control a la vez, pues selecciono tres. Ahí perdón, le tengo que ir dando a cada uno con control, ¿vale? Le digo insertar aquí abajo y ahora veréis que me va a poner, ¿veis? Todas las citas de esos trabajos y ya automáticamente, ¿veis? Me va construyendo mi bibliografía. ¿Mm? Si queremos cambiar de estilo, únicamente tenemos que hacer clic aquí y ponerlo, por ejemplo, en Vancouver. ¿Veis? En este caso, como sabéis, el Vancouver estándar es numérico y las cita ya me las ha puesto perfectamente. Fijaros, esto es lo que nos ahorra, eh, como hemos dicho, nos ahorra muchísimo trabajo. Mirad qué, qué maravilla. ¿Mm? vale Bueno, esto sería básicamente, eh, si hay algún estilo que os interesa, pues ya os digo, podéis buscar desde aquí. Me voy a ir un momento a Note, porque yo os dije antes que aparte de hacer eh, lo que era insertar citas en el texto uh, de esta manera, yo podría eh, formatear una bibliografía sencilla, ¿verdad? Para eso nos vamos a la opción Bibliografía. ¿Vale? Y si queréis, por ejemplo, ver eh, una carpeta concreta en el estilo vamos a seleccionar este mismo veis desde aquí puedo seleccionar favoritos ¿eh? y aquí tengo muchos más lo veis claro entonces yo me paso igual que antes los estilos me los puedo pasar de aquí a favoritos y entonces ya me aparecerán más en el plugin ¿eh? vale entonces yo puedo por ejemplo formatear una carpeta o todas las referencias lo que yo quiero le voy a decir en el estilo este de esta revista, le voy a dar a Preview and Print para que veáis cómo sobre la marcha me va a generar este listado bibliográfico que yo después puedo cortar y pegar y llevarme a una página web o podemos usar, por ejemplo, la opción de enviar por correo electrónico. Y ya para finalizar, solamente explicaros en un minuto lo que es Match, que eh, es una pestaña... Que, que, que incorpora en Note eh, y solo lo incorpora en Note. Si os dais cuenta, esta pestaña se suele explicar en los cursos de publicar con impacto. ¿Por qué? Porque es una, me permite encontrar cuál es la revista que mejor se adapta para el envío de un paper o de un manuscrito. Entonces, yo tengo aquí, un, bueno, haciendo un poquito de trampa, aquí en mi, en mi documento, bueno, pues voy a irme al final del todo eh, bueno, pues voy a copiar vamos a suponer que este artículo fuera mío que no es el caso, voy a copiar este artículo pongo el título aquí ¿vale? vosotros lo haríais con un manuscrito vuestro eh, perdón, me iría por ejemplo al Astra eh, lo que se voy a coger a partir de aquí ahí ¿Eh? Eh, copiar y eh, me voy a mmm, a ver dónde estoy porque me acabo de ah, aquí, perdón <ríe> me voy aquí a la Astra, lo pego el resumen y fijaros qué maravilla, yo podría seleccionar la carpeta donde yo estoy guardando las referencias para este paper y no solamente me va a comparar con, eh, por el título y por el astra y por la referencia, me va a encontrar cuáles son las revistas más adecuadas para publicar, como os podéis imaginar, en revistas que están dentro de la base de datos WoS. Fijaros qué maravilla, porque ya desde aquí podemos ver, eh, bueno, pues que por ejemplo esta sería eh, una revista de acceso abierto con un cuartil uno, y fijaros que ya directamente, pues yo podría decidir y enviar mi eh, manuscrito desde aquí, es decir, me llevaría a la, a la página de envío del manuscrito. Pues yo puedo tener estas eh, listados de revistas como listadas de revistas candidatas ¿eh? y, y bueno, ir, ir enviando a esta revista que me lo rechazan. Bueno, pues lo puedo esta o, o selecciono según mis intereses. Lo bueno y la, y la ventaja que tenemos con el gestor es que, como vamos a poder en cualquier momento cambiar rápidamente de un estilo bibliográfico a otro, pues esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Si os parece, eh, vamos revisando las preguntas que tengáis.